Última noticia de Venezuela y el mundo hoy. Aquí donde todo lo sabemos y todo lo contamos. Sacamos un análisis de los eh, diálogos que ocurrieron este fin de semana y que deja ah, una serie de dudas, una serie de sinsabores. Porque mientras los que están participando en el diálogo, me refiero a la oposición, al chavismo, a la comunidad internacional y a los que están de, de veedores en, en ese diálogo, no entiendan, mientras ellos no entiendan que aquí no se necesita un ganador y un perdedor. Va a ser muy difícil que de pronto se, se logre orientar esto a donde debe ser. Porque aquí vemos a un, a un Nicolás Maduro hablando de su triunfo y hablando de que va a mandar a Guaidó a la cárcel y, y no sé qué más vainas. Y, y Guaidó respondiéndole que el que tiene orden de captura es él y al que están investigando en la Corte Penal Internacional es a él. Entonces es un cruce de palabras que no sabemos si, si son para evadir Algunos compromisos en medio del diálogo O son cortinas de humo para tapar ciertas cosas O en uno de los casos también puede ser una estrategia política por así decirlo Pero entonces los que estamos de este lado No haya metido sino de este lado Viene la pregunta y eso es lo que nuestros seguidores nos han hablado durante los últimos días Es realmente que lo que hay Vamos a estar hablando de los puntos que se llevaron a cabo y que se sacaron adelante, pero por el momento no hay una claridad, porque Nicolás habla como si esto ya fuera un triunfo. Nicolás está exigiendo una serie de cosas, pero lo hablamos también en este mismo canal, donde Biden no puede cederle de terreno a Nicolás mientras no se llegue a una propuesta que quede escrita, que quede plantada en una mesa de negociación con una veeduría internacional y cumpliéndola además. Porque lo que responde Guaidó, en eso sí le hay yo, yo la razón. Listo, señor Mauro, sí que haya... Estamos de acuerdo que quiten las sanciones. Pero usted se tiene que comprometer a que las elecciones sean libres y transparentes. Pero no que a última hora no dejen entrar a, a, los, a la comunidad internacional. Que no dejen grabar. Que por arte de magia los puestos de votación están solos. Y por arte de magia aparecieron 20, 30 mil personas. Y, o sea, tiene que haber una transparencia para que esto sea creíble tanto para la oposición como para la comunidad internacional y entender de lo que se está hablando ahí es, es algo serio porque si no sería como, como aquel que se va a pretender una mamacita y resulta de que cuando encontró a la mamacita como la conoció en un lugar oscuro pues qué mamacita tan linda y después se dio cuenta que no era una mamacita sino un mamacito entonces ahí viene el problema mientras por un lado se habla de diálogos Nicolás Maduro arremete de nuevo y dice Juan Guaidó es un pelele y sueño con el día en que él pague por todo el daño que ha hecho Por su parte Juan Guaidó le respondió al dictador Nicolás Maduro Recuerda que tú eres el señalado en la Corte Penal Internacional Y por quien ofrecen 15 millones de dólares de recompensa Entonces se volvió un, un riff y rápido. Supuestamente los representantes enviados a México Dicen estar trabajando para lograr la paz el dictador venezolano volvió a amenazar al presidente encargado, está aplastado, afirmó, con su arrogancia, pues lo dice. Vamos a entrarnos en esta novela, a ver si le sacamos provecho a esto, pero que le saquemos la conclusión de lo que realmente está pasando. Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Los invitamos a que nos hagan sus comentarios, para sí mismo también tenerlos a ustedes bien informados. Activen la campanita, si les gusta o no le gusta. Lo importante es que estemos comprometidos todos en dar una buena información y no se les olvide que gracias a ustedes es que nosotros existimos. La afirmación del dictador Nicolás Maduro: los yanquis buscaron un pelele, un imbécil entrenado, para que hiciera de títere y buscara lo que ellos buscaban: el derrocamiento del gobierno, la destrucción de la revolución boliv bolivariana. La colonización política de Venezuela Se dice estar buscando la paz Sin embargo el dictador prometió encarcelar a Juan Guaidó en México No habrá impunidad ni en Marte, ni en México, ni en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo Puede ser que tarde, pero sueño con el día en que haya justicia Y que todos estos bandidos paguen ante las leyes venezolanas Vuelvo y digo yo el efecto dominó O el efecto del espejo ellos hablan, pero no se miran al espejo. Porque si vamos a ver quién tiene apabullado a Venezuela y quiénes son los bandidos, pues de pronto la historia sería otra. Vuelvo y digo, mientras sea Caperucita la que cuente el cuento, el lobo feroz va a terminar siempre el malo el paseo. Blindy expresó ante los medios de comunicación en la Ciudad de México, venimos a trabajar para buscar acuerdos que alivien la grave crisis humanitaria que sufre el pueblo de Venezuela, cuyo único responsable es el régimen, que ha impuesto un modelo generador de miseria. Y si es lo contrario, pues yo creo que los acontecimientos de los últimos años lo muestran claramente. La idea es aliviar en alguna medida la crisis humanitaria, pero todos los venezolanos sabemos que no habrá una solución permanente a nuestra profunda crisis económica mientras no haya democracia. También señaló que no llegaron a estos diálogos a olvidar la historia ni a redimir a los responsables. Venimos a abrir respetuosamente pero decididamente un espacio donde se acuerde la necesidad de repensarnos como república. Luego de las amenazas de Maduro, Guaidó se pronunció tras una entrevista en la que el chavista lo calificó de pelele de Estados Unidos y amenazó con detenerlo. Le eh, hace una clara respuesta a Maduro porque vuelvo y digo, si se, se habla por un diálogo, se habla de paz, pero ellos siguen en, en su jueguito. Y le recuerda a Guaidó, veo que tienes muy mala memoria, Maduro. Recuerda que tú eres el que está señalado por la Corte Penal Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad y que tienes 15 millones de re en recompensa al que te entregue. Ni te atreves a salir a la calle a escuchar a la gente porque hace así. Según Maduro, vuelve y recalca en México: no habrá impunidad ni en Marte. Puede ser que tarde, pero sueño con el día que haya justicia, que todos estos bandidos, junto con Guaidó, paguen ante las leyes venezolanas. Guaidó vuelve y responde, pero ya lo ha sido de otra manera. Sueño con que Venezuela sea libre y democrática. Veremos ese día. Por eso estamos en la calle luchando y buscando un acuerdo en México. Ya este los avisó y le respondió más diplomáticamente. Maduro aseguró que él siente que México están negociando con Estados Unidos. Porque esos políticos han respondido a las políticas estadounidenses siempre en tiempos de Bush. Obama, Trump y ahora Biden. Mira cómo juega la psicología inversa de Nicolás Maduro. Él no puede ir a decir que dialogó con el gobierno de Donald Trump cuando él realmente estuvo, contra la pared. Pero aquí él está diciendo que México por debajo de Puebla ya se está negociando con Estados Unidos. Pues vamos a ver, queremos es encontrarle la lógica a esto. La idea de todos estos diálogos es que sean parte de una solución de cara a las elecciones de gobernadores y alcaldes de noviembre próximo, comicios en los que participarán los principales partidos políticos opositores, rompiendo un boicot electoral de tres años. Guaidó re reiteró, se busca un acuerdo de salvación nacional para atender la emergencia, lograr condiciones para elecciones libres y justas y el rescate de nuestra democracia. Finaliza. Blaine, eh, durante el encuentro con los medios de comunicación en la, en la Ciudad de México, donde vuelve y, y recalcó, y dijo, venimos a trabajar para buscar acuerdos que alivien la grave crisis humanitaria. En este momento no nos podemos poner a pensar de que me cae mal, me cae bien, que fue usted, que fue usted, y que todos echan la culpa entre sí. No, venimos a trabajar para buscar acuerdos que alivien la grave crisis humanitaria que sufre el pueblo de Venezuela cuyo único responsable, oiga, oígase bien, cuyo único responsable es el régimen, que ha impuesto un model, modelo generador de miseria y que eso se sabe a brosa voz, ¿por qué? Porque si ustedes tienen algo diferente que mostrar con el socialismo que maneja Nicolás Maduro, yo sencillamente, pues, como dice el dicho, apague y vámonos, nos, nos iríamos porque creeríamos que estamos hablando mal, ...en contra de alguien que está haciendo las cosas bien... ...pero aquí no podemos decirlo... ...porque si vamos a ver la Venezuela de hace 21 años... ...que estaba mal... ...vamos a hacerlo numéricamente... ...Venezuela hace 22 años... ...cuando Carlos Andrés Pérez... ...estaba mal en un 40%... ...y un bien en un 60%... ...o sea que venía de capa caída... ...pero si vemos la Venezuela de hoy 2021... ...22 años después... Vemos una Venezuela que está 80% caída y 20% sostenida O sea, vemos que en lugar de mejorar, esto se ve abajo, esto se volvió una catástrofe Y que eso es lo que está pasando, no podemos ser ajenos ante eso No podemos ser ni ojos ciegos, ni oídos sordos porque lo que está pasando es una realidad y los que están viviendo esa dura realidad es precisamente el pueblo venezolano. Y a eso es que se le está apostando a estos diálogos y por eso se le pide ser precavidos, ser respetuosos, dejar las rencillas personales y ir a una realidad que es que este diálogo saque adelante a esa Venezuela que tanto lo necesita. Seamos claros señores. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.